El pueblo televidente, todos los hogares, todos los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas nicaragüenses. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar hoy de varios temas. Y quisiera comenzar, porque bueno, toda esta semana ha sido de hablar, de recordar el legado, el diario político. como ese diario político del general Sandino está vivo y actual. Es actual, absolutamente actual. Es... Está vigente y por eso es que nosotros eh, vemos a un general sandino que es un profeta. Eh, digo, nuestros grandes héroes universales, como es el caso de Rubén Darío y como es el caso del general sandino, son profetas y marcan un camino y nos van enseñando el actuar en cada momento. Si, eh, si tuvimos la oportunidad, nosotros recogimos y entregamos... Eh, del acuerdo, ese acuerdo histórico de 1927, noviembre del 27 que habla el acuerdo sobre los traidores a la patria, pero cuánto vigencia tiene? Entonces, si pareciera que lo estuvieras leyendo, para todos los traidores de hoy, pues la misma vigencia tiene el que nosotros tomemos decisiones sobre esta gente de patria Entonces, Sandino, pero no solo eso, pues, esa es un, una muestra, para muestra un botón. Pero tenemos un Sandino que nos está enseñando todo este camino que llevamos, que tenemos que estar pendientes de los aspectos económicos, de los aspectos políticos, del el bienestar de la población nicaragüense, del sacar... Eh, de luchar por salir, por derrotar la pobreza, por salir de la pobreza de la población nicaragüense y Sandino lo pensaba y lo, lo decía, es un Sandino actual y nosotros eh, tenemos que levantar ese, con orgullo esa bandera de este héroe nacional que ha delineado totalmente nuestra patria nueva, eso es lo que sentimos. El General Sandino a propósito de esa proclama de 1927 donde dice son traidores a la patria aquellos que respondan a intereses extranjeros, en realidad como que fuera el día de hoy. Como que fuera el día de hoy, absolutamente. Este, y, y en cada uno de los puntos es como que fuera el día de hoy. Aquellos que vayan a pedir la intervención en los asuntos internos, decir, como, como que está viendo cada uno de los pasos que eh, estos eh, malignos dieron en contra del pueblo nicaragüense. Entonces, tiene una vigencia eh, completa y, y, y es un Sandino que ahora nosotros lo tenemos que ver a la luz del tiempo, a la luz del año, con la espiritualidad, que significa? Yo por eso me refería a la espiritualidad, porque ese conjunto de valores que se fueron formando, Sandino los recoge, pero, pero Sandino recoge esos valores y cuando vos lees a Darío y lo identificás en Sandino, cuando ves a Teledón y lees... ¿verdad? lo que pasó con León lo identificaba en Sandino y así desde el, desde el tiempo que todavía Nicaragua no era Nicaragua desde el tiempo de Irangén entonces se fue juntando una espiritualidad que solo eh, nicaragüenses, hombres muy especiales ¿verdad? logran recoger, yo le llamo, toda esa divinidad toda esa espiritualidad y sintetizarla por eso es que vos ves un Sandino con, con 30 hombres, ¿verdad? tan frágil pero tan poderoso a la vez, que se para frente a un imperio yankee que dice: Venid, gleba de morfinómano, aquí estoy, ¿verdad? estoy dispuesto a derramar la sangre por mi patria Entonces, vos te das cuenta y cómo es capaz. Pues esa fuerza está recogida en Sandino, la que recoge Carlos en ese diario político y que posteriormente eh, el Frente Sandinista, Daniel Rosario y todos vamos caminando para construir esa patria cada vez eh, mejor es mucho sacrificio, es mucha sangre es mucha eh, alma, mucha espiritualidad pero ahí, ahí eso nos da la fuerza para seguir adelante esos traidores de 1927 la traición que le hace los Somoza, la, la extinta Guardia Nacional al general Sandino, asesinarlo, agarrarlo, capturarlo cuando viene bajando de la loma. Eh, los que se prestaron a eso y después van al Congreso, los conservadores granadinos sí, sí, eh. y dicen hay que amnistiar a Somoza ¿verdad? Y, y ya olvidar esto. Y después eh, los Adolfo Díaz y los otros que siguieron pactando y entregando la soberanía de Nicaragua son los mismos apellidos de hoy son los mismos apellidos porque eh, ¿cuánta razón tenía y tiene vigencia Sandino cuando decía eh, mi mayor honra es venir de los oprimidos mi mayor honra es ser de los humildes de la sangre india que llevo ¿por qué? porque, es decir, los herederos de la corona española que se transformaron en oligarcas conservadores, que fueron vendepatia, que llamaron la intervención, que eh, fueron la apertura para destruir la revolución liberal, para atrasar este país. Esos mismos, chamorros, todos esos apellidos, son los mismos que han seguido defendiendo eh, esa... Es, es, es, esos pensamientos que son eh, una oligarquía rentista Es decir, es, es esta gente que cree que vienen de los reyes ¿ves? Y el comandante lo decía con tanta claridad Es decir, vienen de los reyes porque los reyes tienen derecho a vivir del pueblo Y de vivir, que los mantengan Que esos son los, los, los reyes en todos esos países donde todavía Dicen hay monarquía que de la divinidad decir, y entonces tienen derecho a gobernar a, a gobernar y además a que los mantengan y son son, son eh, parias que los tenés que mantener no, entonces esos mismos se les acabó y esos mismos traidores de ayer son los mismos de hoy toda esa oligarquía y son los mismos apellidos son pues el, el, el hilo más claro es el chamorro pues es decir el, el chamorrismo es decir mencionado por sandino de esa forma es decir, y de los conservadores y la oligarquía conservadora, vende patria. Es decir, y ahí está, pues, y cuando vos buscas y ves es, qué apellidos eran, por ejemplo, los que en nombre y en alianza con los gringos asesinaron a ese león. Ahí andaba un chamorro, ese era el, el, el, el traidor de ese momento. Emiliano Chamorro. Emiliano Chamorro. Y comenzaba a revisar y cuando ve quiénes son los apellidos de las damas granadinas que firmaron agradeciéndole a William Walker su intervención y su filibusterismo, ahí están los apellidos, los mismos apellidos. Es decir, esta es una cosa que, y Sandino es... Eh, es especialmente claro cuando dice, mi lucha es una lucha de nación y de raza. Fíjate que lo dice claro. Y después y por eso es que hoy vengo haciendo esa comparación y leyendo a Darío, cuando Darío, la parte que he leído y leí, donde Darío dice claramente, decir, no vamos a compaginar nunca este es un problema de raza siempre nos van a ver los yanquis como menos a nosotros eso dice Darío en 1890 y tanto y Sandino dice después mi lucha es una lucha de nación y de raza es decir, estamos claros de que esta es una, es una es una lucha histórica, que vamos avanzando que vamos eh, eh, eh, eh, en un camino que está señalado por todos estos profetas nicaragüenses, así les llamo yo, y vamos, vamos eh, con ese compromiso de seguir adelante. Pero estemos claros que eh, eso, esa lucha va a continuar y lo que tenemos es la obligación de que todos los nicaragüenses tenemos que abrir los ojos para saber claramente que... el. Esa lucha es de ese tipo, es una lucha en contra de una oligarquía, es una lucha en contra de los yanquis, es una lucha por la liberación nacional, que aún continuamos, pero además por la liberación y la independencia definitiva, que significa ¿verdad? independencia económica, independencia política, e independencia es igual a liberarse de la pobreza para siempre. Ese. Quiere decir que estos traidores de hoy, que recientemente a través de una ley y una resolución de Estado del Poder Judicial de Nicaragua, fueron declarados traidores a la patria, no nicaragüenses, y fueron expulsados prácticamente del país, son hijos de esos sí. traidores, de Adolfo Díaz, de Emiliano Chamorro... Son los mismos, son hijos de esos traidores... Eh... Son los descendientes de los filibusteros, decía Sandino. Es si decir, esa es la verdad. Estamos hablando de todos esos traidores que apoyaron al filibusterismo y que hoy eh, siguieron ese camino. Siempre quisieron volver a ese tiempo. En tiempos modernos querían volver a eh, actuar en, igual que en esos tiempos. Y no... Lo vivimos, pueblo nicaragüense, nosotros lo vivimos, nunca nos podemos olvidar. Y si no, ahí están las imágenes donde, donde decían que, que ya venían, que la intervención, que llamaban, que necesitaban que estuvieran aquí los, los yanquis. Es decir, que totalmente los mismos traidores de siempre. Entonces, son los descendientes, unos descendientes incluso... Eh, familiares, sanguíneos y otros descendientes, peor to, todavía, pues descendientes por el espíritu traidor que le, de, de, de esclavos que les transmitieron. Nosotros tenemos que estar claros de que esa ha sido nuestra misión y muy importante de que nosotros hemos venido en este periodo eh, de la revolución, en este nuevo periodo de trabajo en nuestra patria con la guía del frente y con la orientación de Daniel y del la compañera Rosario, de que eh, fuimos armando todas unas leyes que nos, iban a ser, nos han servido para blindarnos frente a ya tuvimos una experiencia, no vamos a esperar otra, tenemos que poner las cosas en orden y aprobamos la ley 1055, una ley que dice quiénes son los traidores a la patria, una ley que dice claramente cuáles son eh, las características que tiene un traidor a la patria y este traidor a la patria cuando cumpla todo eso tiene que ser juzgado, hay un, por eso hay jueces, hay un poder judicial para decir sí, son traidores de la patria. Además, este no es un delito nuevo, si está contemplado en el código eh, penal. veaste y, y, y, y Incluso en varias constituciones y viejas. Y en varias constituciones siempre ha estado. Eh, y en todos los países. Es decir, creo que nosotros somos los que tratamos de mejor forma los traidores de la patria, porque un, alguien que declara en traidor de la patria en los Estados Unidos... Le, tiene, le quita la vida. Hay pena de muerte para estos casos. Aquí nosotros lo que hacemos es, es traidor a la patria, quiere decir que no quiere ser nicaragüense, es decir, se le despoja de la nacionalidad y se le aplica las penas que corresponde de acuerdo al Código Penal. Pero... Esa ley 1055, que se llama Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía, la Autodeterminación y la Independencia, nos dio la pauta para decir quiénes son traidores a la patria. Y posteriormente, ahora vimos la necesidad de... Porque había en el artículo 21 de la Constitución, eh, dice que eh, la aplicación sobre los aspectos que tienen que ver con la pérdida o con la restitución de la nacionalidad, etcétera de acuerdo a las leyes todo esto, hicimos la ley ¿verdad? que tiene que ver con la declaración o la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a los traidores a la patria, pero como esto es tan fuerte que necesitamos dejarlo grabado en nuestra constitución es tan actual y tan histórico todo lo que nos ha pasado, eh, hicimos el, la reforma que ya la aprobamos en la primera legislatura, que es la reforma de ese artículo donde queda claro que el que es, el que es traidor a la patria pierde la nacionalidad nicaragüense. Pues dicho en otras palabras ya a la, en el escrito, pero es eso lo que queda claro en ese artículo. El año que viene en la otra legislatura próxima, pues se aprueba en una vuelta y ya, Quedamos cl claros que en la constitución de nuestro país, traidor a la patria, no merece, no es y se le quita en términos jurídicos la nacionalidad nicaragüense. Es la primera vez en la historia que así, muy claramente, se penaliza, se castiga a aquellos que andan buscando intervenciones extranjeras, bloqueos económicos, y además son agentes extranjeros, porque reciben financiamiento Así de gobiernos extranjeros para hacer eh, eh, acciones que quieren destruir Nicaragua. Es la primera vez que se marca esta, diría, doctrina de defensa de la soberanía del país. Bueno... Eh... Así claramente, como decís, meridianamente es, es la primera vez y queda claro. Nosotros hemos siempre expresado en términos políticos todo este aspecto y Sandino... Lo expresó claramente, y como vos lo decís, por eso es que Sandino le llamaba vende patria, y esa palabra, ese, ese calificativo de vende patria, es vende patria, pues es un traidor a la patria, es vende patria. Pero cuando lo decís, ahorita que lo estás diciendo, lo que se me viene en la mente inmediatamente es el calificativo tan exacto que Sandino le dio a esto: vende patria. ¿Por qué? Porque reciben financiamiento, reciben reales para hacer. De esa estabilización para hacer acciones en contra de su patria, que de la cual renuncian ellos, porque no puede decir que es como atacar a, a, a la mamá de uno, pues, no, no puede tener que haber re, renunciado a eso. <coughs> y entonces, ahí estás vendiendo tu patria, pero además lo estás haciendo en una forma onerosa, terrible, buscando cómo destruirla, buscando cómo vengan a matar a tus hermanos, pidiendo la intervención. Entonces, creo que siempre se ha dicho en términos políticos esto, pero ahora tenemos un instrumento jurídico para que eso quede sellado. Van a haber muchos que van a en muchos lados, pues van a estar criticando y todo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque nosotros tenemos que defender nuestra patria de las intervenciones. A eso iba que corresponde entonces hacer a los nicaragüenses. Ahora tenemos estos instrumentos jurídicos, hay 300 personas, no es todo Nicaragua, ¿verdad? Sí. Porque algunos, pues, andan lamentando ahí que los intelectuales, que qué barbaridad, pero. ¿Qué es lo que corresponde hacer ahora a los nicaragüenses de aquí en adelante? A lo, que nos lo que nos corresponde hacer, lo que nos debe ocupar, es eh, seguir adelante en este proceso de independencia. Nos debe ocupar seguir eh, fortaleciendo nuestros sentimientos nicaragüenses, seguir fortaleciendo nuestros valores nicaragüenses, a esa espiritualidad a la que me refería, pero además seguir actuando en la concreta, sobre la base de las necesidades de la gente. Los nicaragüenses necesitamos trabajar para vencer la pobreza, eso es lo que nos corresponde. Estar listos ante cualquier eh, vendepatria que aparezca, de ¿eh? pronto, nosotros tenemos que estar listos para actuar. Bueno, eso es lo que nos corresponde efectivamente a los nicaragüenses, y seguir aplicando la ley. Es pues lo fundamental que todas estas acciones están soportadas por un marco constitucional, la constitución política de Nicaragua, que algunos piden. Antes decían, pónganlos a libertad, pero si es que hay leyes pues sí. que tienen que ser aplicadas. Y ahora dicen restituyan ustedes eso que hicieron pero si todo esto está basado en la constitución política de nicaragua que es la carta fundamental de los nicaragüenses no hay aquí no estamos jugando los nicaragüenses no estamos jugando nosotros no podemos seguir viendo como normal que vengan estos señores que hagan todo lo que hicieron un día de esto estaba viendo yo eh, circulando pues no, no sé ni por qué un vídeo de las cosas que hicieron no, eso no tienen perdón de dios no tienen perdón de dios no tienen no podemos los nicaragüenses eh, olvidar eso es decir individuos que agarraban a compañeros que los amarraban y los agarran a latigazo además de pintarlos y de tenerlos desnudos ...individuos que agarraban a un compañero... ...y que los quemaban... ...vivos incluso... ...es decir, que los agarraban... ...y los ponían a correr desnudos... ...y les tiraban morterazos... ...¿con qué objetivo? ...con el objetivo de... ...crear pánico... ...de aterrorizar... ...terroristas... ...es decir, y, y que... Y, y no, no tienen... Eh, ...y voy hecho, a quedar impunes... ...y a quedar impunes... ...y lo que es peor... Mm, habían unos que estaban ejecutando, que aparecen ahí, y los que estaban financiando, los que recibían el dinero, los verdaderos vendepatrias que recibían el dinero, los que salían y los que manejaban esas redes, los que habían preparado todo esto con sus instrumentos de muerte. ¿Cuáles instrumentos de muerte? Todas esas ONG que le sirvieron para preparar los planes todo eso, señoritos los dueños de esos medios de comunicación todos los que utilizaron esos medios esos delincuentes bien vestiditos de apellidos muy rimbombantes ¿ah? es, esos representantes empresariales, disque empresariales que eso tiene que quedar impune, o eso escritores de la muerte porque no tengo otra forma de llamarle mientras estaban haciendo esto y se siguen y siguen divulgando siguen diciendo de que nuestro gobierno que hubo 300 muertos como que si no los mataron ellos como que si no fueron decenas de policías los que murieron como que si no fueron centenares de de compañeros nuestros, sandinistas, los que están muertos y los, y los siguen, son, además, de patria y de asesinos, son sacrílegos, utilizan a nuestros muertos. Entonces no tienen perdón aquí, pero eso sí, y lo ha dicho y lo hemos dicho, lo hemos dicho los sandinistas y lo ha dicho el comandante y lo hemos dicho todo, Esa es una, una máxima del frente sandinista implacables en el combate Y generosos en la victoria Hasta tomamos la decisión Bueno, que se vayan No quieren ser nicaragüenses Daniel lo viene diciendo desde hace años A eso que no quieren nicaragüenses Que se vayan Si quieren llevárselos Sus dueños, que se los lleven Y hasta que se cumplió Pues, ya está No quieren vivir en este país Se vayan Entonces, ahora que ya están en su país donde ellos sienten tener, eh, haberle vendido el alma al diablo, donde tienen su corazón, entonces ahora son los deportados, decime vos, es decir, nicaragüenses no se dejen engañar, es decir, eso, esos individuos no, nunca han querido a Nicaragua, nos trataron de destruir 25 mil millones de dólares, desbarataron. Y este país, este pueblo, este gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, los sandinistas, los trabajadores, no nos detuvimos. ¿Vos te acordás que si la asamblea cerró por ese, en esos años? Ni los productores, ni los, ni los productores. No, no, me refiero a la asamblea porque era un centro de los que ellos querían. Pero ajá, eh, recuerden ustedes, amigos nicaragüenses, en qué fecha se construyó el... El, el paso de desnivel de las piedrecitas. En, eso, ¿En qué fechas fue que se construyó la pista de la carretera sur hacia el crucero? En esa fecha nunca se dejó de trabajar. Los nicaragüenses nunca dejamos de trabajar. Enfrentamos lo que teníamos que enfrentar, el intento criminal de golpe de Estado, pero seguimos en nuestra lucha contra la pobreza, no nos perdimos de eso. Y tantas obras que se hicieron. A ver, amigos de León, recuerden ustedes que a pesar de todo lo que pasaba, el hospitalito de Sutiaba se siguió construyendo permanentemente, nunca fallaron los trabajadores, iban a dar la vuelta y, y ahí estaban. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una confianza, una seguridad de que íbamos a salir adelante y seguimos teniendo la confianza y la seguridad de que vamos a derrotar la pobreza y por eso no vamos a estarnos distrayendo con estos salvajes, que, que 220 salvajes o o 300 que se vayan, eso fue la decisión. Son traidores a la patria, no son nicaragüenses, llévense allá que apareció un gobierno, nosotros Los vamos llévenselo, llévenselo, si son de la misma calaña de ustedes, llévenselo aquí nosotros los nicaragüenses tenemos que seguir construyendo nuestra patria para beneficio de nuestros hijos de nuestros nietos, de nuestro pueblo de todos los eh, compañeros compañeras eh, obreros, trabajadores, campesinos y salir, sacar adelante derrotar la pobreza de nuestros Centro Para terminar, eh, Nicaragua hoy vive más en paz Totalmente, ¿no sentiste qué pena se fueron eso? ¿Por qué? Porque no solo lo tenías que estar viendo ahí, sino que además le tenías que estarle dando de comer Lo tenías que cuidar, le tenías que ir a poner sus vacunas, lo tenías No, ya está, y además eh, eh, Nicaragua está en paz totalmente ¿Para qué queremos tener el, esos el engendros del mal ahí? Ya que se vayan, que se vayan a otro lado. Nicaragua va, está en paz y de esa palabra vamos a defender los nicaragüenses. Todos los nicaragüenses, con nuestro Estado al frente, con nuestro gobierno al frente, con nuestro jefe de Estado al frente, con el presidente, comandante Daniel, y todos los nicaragüenses, con, con nuestro ejército, con nuestra policía, con nuestros policía voluntaria, con nuestros trabajadores, con nuestros instrumentos del Estado y los nicaragüenses vamos a defender esta paz. Esta paz, esta paz que vos la ves día a día en el trabajo y día a día, fin de semana, fin de semana, en alegría, en la tranquilidad de en... nosotros. Esto lo vamos a defender, vamos a salir adelante con toda seguridad, sepan y estemos convencidos de que nosotros vamos a derrotar la pobreza, que es lo que no debemos de perder de vista. Esa es nuestra misión. Esa es la misión encomendada por el pueblo, por Daniel, por Rosario, por el Frente Sandinista y por todos los nicaragüenses, derrotar la pobreza. Doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.